Ahí empezó todo. Me encontró, un día me encontró sentado ahí, triste. Yo no tenía miedo de, de la enfermedad, no tenía miedo de la muerte, pero tenía miedo de que pare, que, que pare mi trabajo. Porque vivía en alquiler y me dio, él me dio ganas de seguir continuándome, abrir los ojos. Y para mí ya es responsabilidad, porque como te digo, no, no me gustaba la planta. Para mí, que eran 10 plantitas, me trajo mi jefe. Me trajo y. me trajo macetas, así planteritas, y me trajo para replantar. Empecé a hacer. Y me pregunta la gente, eh, ¿está en venta tu planta? Me, me decía y después le dije a mi jefe, ya, yo quiero venderle, le dije, y, sí, me tele nomás Roberto, me decía. Y eh, toda idea de mi jefe, él me dijo una vez, Roberto, yo quiero, vamos a tener una puerta acá en el fondo, me dijo. Y yo no sabía nada, nada. <risa> y un día trajo, vino a colocar lo que saben. Claro, todos sí. los paño y todo eso. ¿eh? Y empezamos. Y ahora ya tendremos mucho, mucho lechuga. Este trabajo me encanta, todos los días tengo ánimo de trabajar, de salir adelante. Y ellos lo que me dan más ganas de seguir trabajando porque el que entra nomás me dice eh, Don Roberto, mirando un poco así...